Bueno, amado Dios, Padre Santo, Padre Celestial, Señor Jesucristo, amado Espíritu de Dios, Señor, dándote gracias Señor una vez más por el audio, por el audio de, de, de la, del mensaje a los hombres Señor y del de liberación Padre Santo. Padre, te agradezco grandemente todos estos regalos hermosos que tú das a tu pueblo, Señor. Señor, hoy queremos agradarte, Padre. Queremos venir ante ti, ante tu trono celestial, Señor, para decirte muchas gracias, Señor, por preparar la iglesia, por preparar tu santa esposa, Señor, por la engalanar, con tus galas, Señor, que son las obras, Padre, que son las almas ganadas para ti, Señor. Hoy, Padre amado, te agradecemos infinitamente el podernos abrir los ojos, abrir los oídos, sacarnos de esa cárcel, de esas cuevas, de, esas, de esos sepulcros oscuros, tétricos, donde nos encontrábamos Señor hoy reconocemos Señor que estábamos lejos de Ti lejos de Tu Palabra que adorábamos lo que no sabíamos que nos postrábamos ante cosas que, que no sabíamos por qué lo hacíamos Padre pero lo, lo, lo obligados íbamos y lo hacíamos adorando falsos dioses Señor falsas entidades Señor que nos han sacado de Tu propósito para el cual Tú nos creaste, Señor. Hoy te agradecemos porque has puesto en nosotros, Señor, Tu Santo Espíritu y nos has invitado, Señor, al conocimiento verdadero de que eres Tú, el amor del Señor Jesucristo, el verdadero amor, Señor, el que dio su vida por todos sus amigos, Señor. Dio su vida, Señor, aún por sus enemigos, Padre porque nos extendió su misericordia para que nosotros pudiésemos saber de él, de su existencia. Gracias Señor Jesucristo por tu generosidad, gracias Señor por, por hacernos tus hijos. Hoy Señor, este mensaje, el Señor me dice que es para su, su santa esposa, o sea, su santa iglesia, él ya está haciendo los preparativos para recibir a su iglesia. Por eso estamos viviendo tiempos angustiosos, como cuando una novia, el novio le dice, "Solo hay un mes, querida, para hacer los preparativos». Solo tenemos un mes para hacer los preparativos de la ceremonia de todo. Así hoy el Señor está diciéndonos. Falta un mes, querida. ¿Ya hiciste los preparativos? Porque yo ya tengo la morada, ya tengo la mansión, ya tengo el lugar preparado para ti. Ahora falta ver si tú estás lista. Ese es el mensaje. El mensaje del Dios Todopoderoso a su esposa. Bueno, entonces esto la verdad que es una cosa maravillosa. El Señor ha hablado a la tierra, a la iglesia, ha hablado a la sabiduría humana, a los hombres ha hecho liberación, reprensión y ahora nos habla de la venida por su esposa con la cual va a contraer nupcias, va a casarse, va a arrebatar a su querida esposa sin mancha y sin arruga y, y ya están preparadas las habitaciones ya está preparado todo, dice el Señor. Entonces estamos viviendo tiempos angustiosos, en el cual la maldad de muchos se intensificará y la bondad de muchos también se intensificará. Los malos serán querrán ser más malos, más injustos. Los buenos o los limpios o los justos querrán limpiarse más y más de su maldad o de su imperfección. El Señor está completamente ya avisando a todos sus profetas a todos sus ministros, a todos sus embajadores, a todos sus evangelistas, a todos aquellos que él ha usado y aún los que no, los que no han querido servirle los está llamando, los está llamando con voz de trompeta a alistarse en las filas del ejército de Dios. Y, y hay de aquel que se resista a su llamado. Ya no hay tiempo, me dice el Señor. Hermanos, amigos, familiares, personas lejanas, cercanas, que escuchen este audio. Óiganlo bien, el Señor me dice, «Pon tu voz como trompeta y grita sobre un monte alto a mi pueblo». Pueblo, venid, venid, salid de las prisiones en las que estáis. No os entretengáis más con los problemas y los afanes de este mundo. Porque el Señor, el Señor de la, de la cosecha, el Señor de la siembra, el Señor os llama. Que le sirváis. La cosecha está lista, los campos están completamente eh, abonados. Recoger el fruto. Son muchos los frutos que hay que recoger. Y hay que darse prisa, porque si no, los frutos se pondrán maduros en el suelo se podrán echar a perder, dice el Señor. Porque nos compara con esos frutos que caen del árbol cuando ya están muy maduros. Nos compara con frutos muy maduros, muy ya demasiado maduros que tienen que dar su fruto, tienen que dejarse ya comer, porque si no, no van a servir para nada, dice el Señor. Bueno, vamos a orar, a orar en el Espíritu, a clamar por todos nuestros hermanos que están dormidos o que aún no, no se les ha llevado el mensaje, porque Él nos compara también con los jornaleros que Él contrató, a uno lo contrató desde, la, desde el amanecer y este trabajó todas sus horas, y a los otros los llamó dos horas antes de terminar el día. Entonces hay muchos que ya están despiertos trabajando largas horas, las 24 horas, así como hay otros que aún no se les ha contratado, pero el Señor dice, a todos llegará su momento, a todos llegará el propósito, a todos llegará el, el, el llamado. Por favor, si escuchan la voz del Señor, no sean desobedientes, no sean rebeldes a la voz del Señor. Señor está usando muchas bocinas, muchas voces en estos postreros tiempos. Está hablando por todos los medios, llamando a su pueblo a que le sirvan. No es tiempo ya de pelear con los hermanos, no es tiempo, simplemente el Señor está diciendo la palabra y el que la escuche, esa palabra le llegará a lo más profundo de su ser y será conmovido y será levantado, despertado. El Señor dice, ya es hora, vístete tus ropas elegantes, Vístete de poder, vístete de mi poder, iglesia, vístete de mi espíritu, vístete y engalánate para tu esposo, porque ya estoy pronto. Y no hay tiempo para que estéis en lamentos, en, en pasados, en problemas de esta tierra. El Señor está llamando las personas a una conversión genuina, a una limpieza, purificación, santificación, porque escrito está que no entrarán los perros, no entrarán los fornicarios, no entrarán los mentirosos, no entrarán los ladrones, no entrarán los que cometen fraude no entrarán. Los que borrachos no entrarán. Ninguna cosa inmunda podrá entrar a su presencia donde Él está. Porque Él viene por su iglesia totalmente engalanada, pura, inmaculada. Entonces todos son llamados a las bodas. Pero deben estar con el vestido apropiado para semejante evento. Y si llega alguno que no esté vestido apropiadamente, lo sacarán del, del evento. Sacarán los que no estén vestidos apropiadamente para ese evento, que es tan importante que es tan precioso y tan, tan único. Entonces, el Señor está llamando a su iglesia, llamando a sus hijos, llamando a sus hijas, llamando a sus niños, llamando a sus ancianos, llamando a todo tipo de mujer, hombre, de lengua, raza, nación. De color, de cualquier habla o lengua, con abolengo, sin abolengo. El Señor está tocando ya las puertas para que su santa iglesia se prepare. Bueno, amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta tu palabra tan preciosa. Ni siquiera he podido sentarme a escribirla, sino el Señor me dijo, grábala ya. Grábala, estoy grabando en vivo. <risa> Entonces vamos a orar. Vamos a clamarle a Dios por la iglesia. Vamos a clamarle por las personas que, que aún no han sido despertadas. O no quieren, o no pueden, o bueno, cualquier obstáculo que tengan en sus vidas en este momento, el Señor está dispuesto a quitar. Pero solo está, dice el Señor, solo está en que vosotros toméis vuestra decisión, no os puedo obligar. El Señor dice: tomad la decisión de seguir mi camino. Seguidme ahora, en tanto que el tiempo esté presto, porque llegará el momento que no habrá tiempo para el arrepentimiento aún con lágrimas, dice el Señor, os podré, ya podré hacer nada porque mi puerta la cerraré y si, y si vosotros no estáis dentro, quedaréis por fuera, quedaréis excluidos de, de, la, de las bodas del Cordero. Y el Señor dice, a todos os amo con infinito amor, no quiero que os perdáis ninguno. Acordaos cuando la, las 99 ovejas estaban en el redil y se perdió una. Yo he ido por esa oveja descarriada. Llevo años y años y tiempos y tiempos buscando mi oveja descarriada. Ahora que os estoy hablando y encontrado, no endurezcáis vuestra... Vuestro corazón, no os endurezcáis, volveos al Señor, volveos a mí, dice el Señor. Oh Rabanda Rabasinda Rabasaya, oh Rabacanda Rabashia labacaya oh Darabasinda Rabasanda la vacaya, precioso Salvador, precioso Redentor. Gracias, Señor, por esta invitación tan hermosa que estás haciéndonos. Señor, permite que nuestro corazón sea sensible a tu llamado y que nosotros no nos soltemos de tu mano, Padre. Consérvanos, Señor. Consérvanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a despertar a nuestros hermanos, a las personas que, que aún están adormecidas, entretenidas. Padre, ayúdanos, danos recursos, danos, danos eh, manto de intercesión, danos cánticos nuevos, danos, Señor, lenguas, guerreras para que las personas, Señor, a través de estos dones y estas eh, operaciones sean convertidas de todo corazón, Señor, a Ti, Padre Celestial, a Ti, Señor Jesucristo, porque la cosecha está lista, los campos están blancos, dice el Señor. Apuraos, apuraos, apuraos todos los que lleváis mis instrumentos, apuraos. Apurados porque el tiempo se está agotando. Oh Rabanda Rabashin, Dara la vacía, la vacaya, y darabahía, la vaca. Derrama, Señor. Eh, gran deseo por orar, por, por estar en el secreto contigo para escuchar tu voz Señor, ayúdanos Señor, no nos sueltes de tu mano, te lo pedimos, amado Señor Jesucristo, precioso Salvador, gracias Señor. Ahora pues nos disponemos a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Como él dijo, yo hago cosa nueva y hago de diferentes maneras y hablo como yo quiera, dice el Señor, porque soy el alfa, soy el omega, soy el principio, soy el fin, soy, soy el lucero resplandeciente de la mañana, soy el primero y el último, soy el único, soy vuestro Dios. Soy el Todopoderoso Amén, Señor La gloria, la honra, la alabanza, la soberanía El privilegio Todo, Señor, es para Ti A Ti sea toda este, esta adoración, Señor No hay palabras para agradecerte todo lo que estás haciendo Amén Bueno, y esta es la continuación del, del audio, y la enseñanza es una enseñanza práctica. Es de un testimonio que me ocurrió a mí, grabando este audio. Les pido excusas a todos por las equivocaciones cometidas, en de pronto en vocalización, en que a veces yo dejo escapar alguna que otra risa, porque... Me río de mí misma, de mis equivocaciones eh, Les pido por favor tengan un poco de consideración Porque no, yo no soy experta en grabar ni, ni en vocalizar Estoy tratando de, de aprender Bueno, entonces vamos a entrar en, en oración Para poderles compartir mi testimonio Amado Dios, Padre Santo, Padre Celestial Amado Señor Jesucristo, amado Espíritu Santo de Dios, te damos gracias una vez más por poder compartir, Señor, tu palabra en este canal. Gracias por usarme, Señor, por usar a cada una de las personas que están oyendo este, estos audios, ya que ellos también Sé que las ha, han compartido con otras personas, Señor. Y es una forma también eh, de servirte. Gracias, Señor, por todos los que han compartido este, estos audios. Gracias, Señor, por todos los que se han tomado el tiempo para escucharlos. Y pues nada, Señor, yo agradezco que por favor nos ilumines, nos des más sabiduría, más conocimiento, más poder de tu Palabra. Para poder entablar mejor comunión contigo Señor. Y con nuestros hermanos. Bueno Señor. Entonces eh, te pido guíes mi boca. Guíes mi voz. Eh, yo renuncio a toda sabiduría. Que, o a todo conocimiento preconcebido. De cómo hacer las cosas. Eh, simplemente voy a contar lo que, el testimonio Señor. Y te pido que pues que este testimonio sea para edificar a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, a tus hijos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, les voy a compartir algo que me sucedió al terminar de, de grabar el anterior o el, el, el audio del mensaje a la esposa. Hay una parte que dice ahí, eh, terminando ya, dice que el, el, dice el lucero, que el Señor Jesucristo es el lucero de la mañana resplandeciente. Cuando yo dije lucero, el Señor, pues yo terminé ya el, el, el audio, pero el Señor al momento me dijo, es necesario que aclares la palabra lucero, porque muchos están confundidos, o creen que la palabra lucero significa Satanás porque como él siempre ha hurtado todo lo mío y él es el que se cree que es el lucero pero no, ahí en Pedro está escrito eh, que sí en verdad el Señor Jesucristo es el lucero que vino a, a, ser, a resplandecer en, en, no, en nuestra vida por eso Jesucristo es el verdadero lucero entonces, eh, eh, eh, pues yo les voy a dar al final el versículo Donde está, eh, donde el Señor aclara eso Eso está en, en, en Primera de Pedro Pero voy a, a pasar a comentarles el testimonio Por estar buscando esa, esa aclaración Señor vea que el Señor todo lo tiene perfectamente controlado bajo su poder o sea, es realmente maravilloso la forma como Dios lo, lo enseña a uno, es una forma tan práctica, que, tan sabia, ¿no? Que yo estoy, yo soy la principal en, en estar realmente muy admirada de, de la forma tan tan preciosa que él nos enseña. Entonces les voy a compartir. Pues resulta que cuando yo busqué el lucero Entré en una en una página y me llamó la atención, después de haber leído lo de Lucero, eh, me llamó poderosamente la atención un, un comentario que estaba haciendo una señora, una mujer, y ella estaba y colocó ahí, eh, se los voy a leer textualmente como, como yo lo encontré, ¿vale? Bueno, entonces eh, no voy a mencionar el nombre de la mujer Dice, muy buenos días y bendecidos Que la paz del Señor sobreabunde sobre ustedes Les cuento que tuve sueños con León El primero, yo estaba en una habitación buscando a mi esposo Para que fuéramos a cenar Y cuando dispusimos nos dispusimos para salir de la habitación No pudimos, porque en la puerta estaba parado un león, sin rugir ni nada, ¿qué será?, no lo sé, puntos suspensivos, ¿alguien me ayuda a interpretarlo?, puntos suspensivos, y el segundo, o sea el segundo sueño, yo estaba en una congregación con mi esposo, donde una mujer predicaba, y al siguiente, o sea, me imagino que es al siguiente día, volvió a soñar, comienza a ministrar y al instante empiezan a llegar animales en ese orden, abro paréntesis, paloma, punto y coma, gato, coma, perro, punto y coma, oveja, coma, cabra, punto y coma, puma y luego el león, cierro paréntesis, cuando yo lo veo, me aferro a mi esposo y le digo, temerosa, nos va a comer ese león, perdón, textualmente, nos va a comer el león, cierro comillas. Y en ese momento me, miris, me ministra la mujer y me dice, abro comillas, el Señor quiere hacer algo especial contigo y yo... Le digo amén Cierra comillas Y al instante El león estaba parado a mi lado Sin rugir Y sin hacerme nada Solo sentí su aliento Su nariz fría Pero, nada, pero más nada ¿Quién me ayuda a entenderlo? Por favor Bueno Cuando yo leí esto Pues a mí me, me Algo me tocó El señor me estaba diciendo Ayúdale. Yo le dije, pero, señor, ¿cómo? Yo, yo no sé interpretar sueños. Y, y yo ya iba a cerrar la página. Cuando me dice, no, debes ayudarla. Y yo le dije, bueno, señor, bueno, está bien. Y volví a leer el, el sueño, el relato que ella hace. Y yo no quería leer lo que le. Pues lo que las otras personas le, le habían interpretado, pero la curiosidad no me ganó. Y entonces yo me puse a leer lo, las interpretaciones de las otras personas, habían como tres conceptos. La verdad, eh, o sea, lo que le interpretaron, a mí me pareció en ese momento, dije, y eso nada tiene que ver con lo que realmente Dios está, está mostrando. Y, y, y con temor, realmente dije, Señor, pues, pero ¿cómo yo le puedo ayudar? ¿Qué tal va y me equivoque y diga lo que no es? Y el Señor me, como eso de que le coloca uno el querer como el hacer. Al momento me dijo, no, hazlo. Entonces le dije, bueno, está bien, Señor, voy a intentarlo. <risa> y entonces... Eh, cogí el papel eh, me puse a escribir me puse a escribir y, y empecé a a, a, a, pues a escuchar a ver qué me decía el señor que, que, y qué significaba ese sueño bueno, yo les voy a leer realmente, se lo voy a leer porque si yo le, me pongo a decirlo con mis palabras yo sé que voy a hablar de más entonces eh, la idea es que sea corto y y sustancioso. Entonces, voy a leer exactamente como yo le escribí a la señora. ¿Correcto? Entonces, voy a leerlo. Buenas. Eh, no voy a mencionar el nombre de ella. Voy a dejarlo en, en lo oculto hasta que ella me pues me dé la autorización de mencionarlo. ¿sí? Inclusive estoy mencionando esto acá. Yo todavía no me he podido comunicar con ella. Pero me pareció realmente que el señor estaba usando es, eh, ese sueño de ella para que se completara el mensaje para nosotros porque prácticamente ese sueño es para la iglesia ese sueño que ella tuvo es, es definiendo la iglesia bueno, no voy a hablar más señor por favor ayúdame a leer este sueño lo que yo interpreté fielmente sin agregar nada bueno, entonces voy a empezar Buenas señora, me pareció interesante leer lo que decía, actualmente he estado estudiando sobre Circe, coma, es una maga hechicera que salió del cuento de Homero, la Iliada, esta maga le gustaba convertir en animales a sus enemigos y siempre tenía leones y lobos de compañía, eran inofensivos porque eran hombres. Solo voy a hacer un comentario. Quiero que se remitan al audio que yo ya grabé, donde menciono eh, a Circe, para que no vayan a quedar perdidos. ¿Correcto? Continúo. Bueno, procederé a interpretar el sueño. Primera parte. El primero, yo estaba en una habitación buscando a mi esposo. Para que fuéramos a cenar Y cuando dispusimos, nos dispusimos para salir de la habitación No pudimos Porque en la puerta estaba parado un león Abro paréntesis Sin rugir ni nada Aquí empieza la interpretación Está usted en su cuarto O sea, está usted en su habitación A solas Orando buscando la presencia de Jesús, nuestro Señor, porque Él es el esposo que vendrá por su esposa, la iglesia de Dios. Cenar significa comunión con Dios, prepararse para trabajar para la obra del Señor, ganar almas. La puerta está cerrada o trancada con león manso, vigilando para que no pueda salir. El león que no ruge es un hombre que está bajo el control de Circe, abro paréntesis, bruja, hechicera, maga, que domina por, con pósimas o con recetas o con bebedizos a los hombres para que le sirvan. Es un animal porque no tiene el espíritu. Ese león o ese portero diabólico fue colocado para vigilar y recibirá pronto la orden para despedazar, destruir, dividir un ministerio, una iglesia, un hogar, una persona que le pueda servir a Dios. Y segundo, yo estaba en una congregación con mi esposo donde una mujer predicaba, ese es la, el segundo día. Interpretación, congregación, iglesia, con mi esposo, con Jesús, abro paréntesis, esposo, mujer predicaba, por lo regular es un hombre que debe predicar en una iglesia, esta mujer puede significar la iglesia actual, donde la figura femenina controla la iglesia, o sea hay un cambio de roles el esposo no está preparado, puede significar una iglesia que no tiene la dirección de Jesucristo, o sea, la cabeza de esa iglesia no es Jesús, nuestro Señor, aunque la dirija un hombre, el hombre está bajo control de brujería y hechicería y ministra eso, puede significar la iglesia de apostasía gobernada por por mujeres y muchachos, está escrito en profecía en el antiguo testamento, eh, voy a buscar el versículo para, para anotarlo al final, bueno prosigo, tercer día o escena del sueño y al siguiente Comienza a ministrar y al instante empiezan a llegar animales en este orden, paloma, gato, perro, oveja, cabra, puma y, leo, y luego el león, cuando yo lo veo me aferro a mi esposo y le digo temerosa, nos va a comer el león, y en ese momento me ministra la mujer y me dice, el señor quiere, o sea prácticamente lo que dicen en las iglesias, el señor te dice, que quiere hacer algo especial contigo y, y ella y la señora responde amén que así sea y al instante el león estaba parado a mi lado sin, sur sin rugir y sin hacerme nada solo sentí su aliento su nariz fría pero nada más ¿quién me ayuda a entenderlo? por favor bueno vamos a interpretarlo voy a leerlo animales en orden animales sin espíritu hombres carnales orden diferentes jerarquías de menor a mayor grado paloma pueden ser personas nuevas sencillas ovejas pueden ser ovejas gato los hijitos de la familia del león y la leona en menor importancia puede ser, pueden ser ujieres, pueden ser personas que dan la palabra a los niños, pueden ser personas que ayudan en la iglesia de menor, de menor relevancia, pero que son de la familia del león y de la leona y del puma. Perro, persona que ya conoce el evangelio, de Jesús pero no se convierte sino traiciona está para devorar y destrozar y morder a los hijos de Dios oveja dócil, obediente juiciosa prudente a veces muy inocente siempre está con el pastor con el verdadero pastor Señor Jesucristo aunque a veces por obediencia ella, ella obedece al que no es el pastor por amor al señor porque ella se somete cabra, indomable, traviesa, rebelde, independiente, necia siempre daña a las ovejas busca estar en los primeros lugares ser destacada Levanta siempre, es, se sobresale a las demás y también puede hacer mucho daño a las ovejas. ¿De qué forma? De pronto hay intriga, hay chisme, hay mal testimonio. Vale. Puma, líder, supervisor, ujier que está cerca a los mandos altos y con cierto poder en la congregación. Puede ser también un puma, puede ser la esposa del pastor. Puede ser el, alguien que está muy cerca a ese pastor. Porque si el pastor no tiene esposa o si la pastora no tiene esposo, pues puede estar muy cerca de, de esa persona para eh, decir su consejo, su dirección, su guianza. Pero es puma, es, es de la familia de León. Bueno, león, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, destruir, dividir. Pero este león está muy callado, quiere decir que él ya está muy seguro de que la presa se la, la, va, la va a devorar. Simplemente la está, está observándola, sigiloso, callado, como los leones ellos un león cuando va a devorar una presa jamás hace ruido sino creo que son demasiado demasiado sutiles sigilosos y cuando ya ven que está lista la presa la devoran le dan el zarpazo el león siempre buscará de, de su presa inutilizarla alejarla de todo contacto que pueda distraer a la oveja o que otra persona le pueda ayudar para sacarla de del círculo donde la tiene para devorarla para devorarla creo que así procede el león realmente no para poder comer porque ellos tienen que comer bueno pero como esto es espiritual entonces aquí estamos hablando desde el diablo ¿Qué es lo que busca el diablo de las ovejitas? Que ellas nunca lleguen o si ya están prontas a, a, a ser enviadas para servirle a Dios, él va inmediatamente a cortar esos, esos llamados, a cortar esas misiones, a cortar los dones, a cortarla. De alguna manera él tiene que estar ahí para evitar que esa, esa oveja empiece a dar fruto. Ese es el interés de él. Bueno, dice, cuando yo lo veo, él aquí está manifestando que la ovejita ve, la ovejita tiene vista, tiene discernimiento, pide consejo de Dios para ver espiritualmente lo que otros no ven o no perciben. La, esta eh, eh, persona es una persona que, que ella... Eh, se ha estado preparando para el Señor. Ella quiere servirle a Dios. Y ella está percibiendo que hay algo que no funciona bien en esa institución, en ese, en ese hogar, en ese, bueno, en esa comunidad, donde quiera que ella se encuentre, porque no necesariamente eh, puede ser una iglesia. Puede ser en el hogar donde ella está, ¿cierto? O puede ser en, en el trabajo, también está percibiendo cosas que están sucediendo espiritualmente. Pero que, que lo está presintiendo, o sea, Dios le está avisando de algún peligro inminente que va a pasar. Entonces Dios está avisando a la persona, mire, ponga, ponga cuidado porque el, el enemigo, como le dijo el Señor Jesús a Pedro, el enemigo os ha pedido para zarandearos entonces el Señor está avisando de un peligro inminente en el cual puede estar en juego su ministerio, su vida inclusive o, o su hogar la vida de su esposo o en, en otro caso, en otra persona puede estarle avisando de, de un, un problema con la familia en el trabajo bueno, dice se aferra al esposo O sea el único esposo eh, O sea el único eh, esposo que nosotros tenemos como iglesia es, se, se llama el Señor Jesucristo Entonces se aferra a nuestro Señor Jesús Clama por su hogar y su familia Está clamando por su hogar y su familia Y está siendo escuchada por el Señor por eso el enemigo está vigilándola, atenta, atento, porque él sabe que en cualquier momento se le puede escapar. Dice, sin temor. Perdón, ahí ella expresa es un miedo. Dice que tiene miedo porque dice que él, él, eh, le dice al esposo, le comparte, le dice, Ay, ese el león nos va, nos va a, a comer. Nos va a comer, dice o sea quiere decir que ella está ahí en el sueño le está Dios diciendo vamos a, a, a ir al, al, al texto otra vez porque dice nos va a comer el león o sea ¿qué quiere decir el peligro es para toda la familia Sí, el peligro es para toda la familia es para el hogar es para los hijos de ella es para todo lo que concierne a su vida Dice, nos va a devorar. O sea, ella está y está sintiendo miedo. Entonces, cuando uno siente miedo, pues ese miedo eh, eh, dice que hay dos tipos de... De hecho, no podemos confundir el temor con el miedo. El temor es que es el temor a Dios de hacer lo malo, de que le ofendamos a Dios, de que cometamos alguna infracción eh, contra Él. Y miedo es el miedo a los hombres de desenmascarar algo que está ocurriendo, de que de pronto uno pierda eh, con el pastor, con las personas que están allá, pierda su lugar y ya empiecen a estigmatizarlo porque usted piensa diferente, porque usted es diferente, porque usted no, no, usted por más que ha querido eh, juntarse con, con el gato, con el, la cabra y el, el puma y el, y el perro y la paloma, no ha podido. Mejor con la única que se, se ahí me dio, me dio ven es con la paloma, porque ustedes son como palomas, dice el Señor. Entonces, ahí eh, ella está manifestando un temor, pero ¿temor a quién? A, a lo que pensarán de ella, si, si habla, si dice algún don, si dice algo que Dios le está diciendo hace tiempo, que le está avisando, porque ella, seguramente este sueño, él está avisando desde hace tiempos, el Señor le está avisando algo está en un peligro, por eso ella se atrevió a publicarlo y lo publicó en el internet porque seguramente en el internet ahí no, no los hermanos que tiene el perro el gato no van a, a husmear allá, o sea no se van a dar cuenta que ella está pidiendo ayuda a gritos y, y está mirando ya para otro lado a ver que, que quién le puede ayudar. Bueno, ahora dice También dice que el miedo es porque el amor de nuestro Señor Jesucristo no se ha perfeccionado. Falta fe o el Espíritu Santo no está en esa iglesia. No le están ministrando el amor de Dios, del Señor Jesucristo. Falta, falta, puede faltar la palabra, puede faltar el Espíritu Santo en esa iglesia. Dice, la mujer que profetiza en nombre del Señor es la iglesia apóstata que somete a la iglesia o quiere someter al rebaño del Señor Jesús, para que su amo Satanás la devore. Y la administración del león y su aliento, nariz fría, es la administración de muerte. El frío significa muerte. Sin espíritu, para, o sea, quiere decir que no tiene espíritu. No es espíritu, no tiene espíritu. y o, si, o sea, no tiene el espíritu de Dios. Le están ministrando es otro espíritu entonces es palabra muerta, espíritu demoníaco o demonio que no tiene vida así lo define el Señor al león al aliento del león, de este león y, y bueno, y dice y como el diablo siempre dice mitad verdad y mitad mentira entonces lo que le dijo la mujer que le ministró dice si el Señor Jesucristo tiene un verdadero propósito si el Señor Jesucristo tiene un verdadero propósito con su vida pero Satanás quiere cortar el propósito sin empezar aún. ¿Mm? O sea, Satanás siempre dice mitad verdad, mitad mentira. Entonces, eh, él, él está diciendo, el Señor quiere hacer algo contigo, pero lo que quiere es él tomar el lugar del Señor para él eh, apropiarse de lo que la ovejita tiene y devorarla y evitar que ella le sirva al Señor, desarrolle su ministerio, desarrolle sus dones, desarrolle todo lo que Dios la quiere mandar hacer para que ayude, no vaya a que ella, de pronto, de verdad, termine alertando a todos esos que están allá, o a las otras ovejas, y, y ellos eh, se le escape de las manos al, al león. Puede ser eso también. Entonces dice, la congregación de animales son en lo que se convierte una iglesia donde no predican a Jesús, ni son dirigidos en verdad por su Espíritu Santo y su Padre Celestial. O sea, ¿qué quiere decir? Que el, que el que está dirigiendo esa congregación es un león, que nada tiene que ver con el cordero. Corderito que quita el pecado, el que fue sacrificado y molado en la cruz, el Señor Jesucristo. ¿Un león que tiene que ver con un cordero? Nada, ¿cierto? Entonces... Señor, sí, él es el león de Judá Pero, pero realmente lo que, lo que aquí están hablando Es que el verdadero pastor es el Señor Jesucristo Pero hay un león Y aunque está manso Pero es que está manso esperando para ver en qué momento ataca Bueno, estoy hablando mucho eh, Perdóneme Las ovejas sirven de comida a las fieras Y no pueden habitar con las bestias Sino con su verdadero pastor, Jesucristo La oveja, si lo observa bien Está en el centro de ellos, se cumple lo que nuestro Señor profetizó abro comillas, he aquí, yo os envío como abejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas Mateo, Reina Valera 1909 está esta palabra bueno esto era todo lo que les iba a compartir hoy por sugerencia claro del Señor Jesucristo eh, tengo otro audio, pero es muy largo, que en el cual estoy interpretando el, el sueño a ella, es más amplio y pues ahí doy a conocer muchos, muchas más cosas y, y enseño un poco de mi vida, pero quise hacerlo corto para complementarlo con el, con el audio, de, que, el mensaje de la esposa, entonces espero este audio les haya gustado. Y si hay alguna pregunta, alguna interrogante, alguna crítica, algún consejo, muchas gracias, lo recibiré con toda, con toda, con todo respeto. Y no todos pensamos igual, pero no por eso vamos a, a discutir. Podemos simplemente aclarar nuestras diferencias. Entonces, bienvenido a toda crítica constructiva bueno entonces vamos a dar gracias al Señor para terminar amado Dios Padre Santo te agradezco infinitamente toda tu bondad y todo el apoyo el respaldo la sabiduría, la gracia el poder, el conocimiento y sobre todo tu Santo Espíritu Señor que es el que nos lleva a toda la verdad y nos ayuda a, a ser útiles Señora, también a nuestros hermanos Padre Muchas gracias, Padre Santo. Yo colocamos delante tu presencia esta bella mujer que no tú sabes el nombre, Padre, eh, que se dejó usar por ti, Señor. Sin querer, sin saberlo a ella siquiera, mira, ya estamos eh, aquí nosotros eh, comiendo del alimento que ella dio porque ella fue la que tuvo el sueño, Señor. Y tú nos estás dando esa deliciosa comida porque no lo interpretaste, Señor espiritualmente, Padre, líbranos de, de todos esos eh, hermanos eh, que están disfrazados, Señor, de, lo que no, de otros animales, Padre. Ayúdanos más bien a tener discernimiento, Padre Celestial, para eh, que si nosotros también poseemos esas características de todos esos animales, eh, Padre, ayúdanos a menguar, ayúdanos a llevar todo eso a, a los pies tuyos, Señor, al pie de Cristo y a convertirnos en verdad en las personas que tú quieres que seamos Señor ayúdanos a ser libres de toda hipocresía de toda maldad Señor ayúdanos Padre Santo en el nombre poderoso de Cristo Jesús mis hermanos les voy a colocar eh, los versículos en la parte de abajo para que ustedes puedan consultar eh, algunas palabras que están ahí que no, no, no coloqué puntualmente el, el versículo entonces voy a colocarlo en la parte de los comentarios por favor pueden verificarlo pueden ahí dejar sus opiniones pueden suscribirse al canal para que cuando salga un audio a, a los primeros que les va a llegar es a ustedes les agradezco por su respaldo por su ayuda por su eh, atención por su juicio en escuchar los mensajes con esto estamos ayudándonos a, a, mutuamente entre hermanos entre amigos, entre eh, personas que, que de pronto todavía no se han convertido, pero que, que estamos orando para que todos lleguen, lleguen y sean convertidos, el Señor los está llamando, no digo más porque ya, ya el Señor lo dijo en el audio, en el, en el inicio, entonces Padre Santo te agradezco por todos ellos, a quienes ya les estoy cogiendo un cariño grande Padre, Bendícelos, prospérales en sus vidas espiritual, material, física y suple, Señor, toda necesidad que mis hermanos tengan. Y a mí también, Señor. Amén y amén. Gracias.